Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y eh, en este vídeo vamos a ver los principales instrumentos de transmisión de resoluciones penales tanto en el marco de la Unión Europea como en el ámbito europeo. Eh, en este primer capítulo de la secuencia de vídeos que vamos a impartir obviaremos los procedimientos de extradición y nos vamos a centrar fundamentalmente en dos, en dos instrumentos, el convenio de Estrasburgo y la ley 23/2014. Pues bien, como bien sabéis, la ley 23, bueno, vamos a hacer un pequeñito esquema aquí. La ley 23/2014 de 23 de noviembre. Sabéis que esta ley 23/2014 entró en vigor el 11 de diciembre del año 2014. Y se aplica dentro del marco de la Unión Europea, ¿vale? Tanto para delitos cometidos antes o después de la entrada en vigor de la misma, que como bien detallábamos aquí es de 11 de diciembre de 2014. Antes de la entrada en vigor de la Ley 23-2014 para las resoluciones penales, ...cuando hablo de resoluciones penales hablo de sentencias que son firmes... ...que no pueden ser atacadas por ningún medio... ...aplicábamos un instrumento que era el convenio de Estrasburgo. ¿vale? El convenio de Estrasburgo data de 21 de marzo de 1983... ...y España se adhirió al mismo... ...o eh, firmó el instrumento de ratificación el 11 de marzo de 1985... ...entrando en vigor el 1 de julio del año 1985 también, ¿vale? Este convenio de Estrasburgo quedó un poco obsoleto. ¿A, eh, ¿A qué países se aplicaba este convenio de Estrasburgo? A aquellos países que lo han ratificado. En la actualidad son 65 países los que lo han ratificado, tanto dentro de Europa como fuera del marco europeo. ¿vale? Fijaros que anteriormente comenté que la ley 23-2014 se aplicaba en el ámbito de la Unión Europea, convenio de Estrasburgo, Europa y países que no pertenecen al citado continente, como pueden ser Trinidad y Tobago, Canadá, Estados Unidos, etc. Y lo que tiene que prevalecer siempre es que ambos países lo hayan ratificado. ¿vale? Hasta la entrada en vigor de la ley 23/2014, cualquier país dentro del marco de la Unión Europea que eh, tuviera un condenado en un país y quisiera ir a cumplir al país del que es res nacional, se aplicaba el término o se aplicaba el convenio de Estrasburgo. ¿vale? Como quedó obsoleto el convenio de Estrasburgo se ha visto modificado con un instrumento o un protocolo adicional al convenio que data de 2 de octubre del año 2017, que aquí estudiaremos fundamentalmente el artículo 2 y artículo 3. ¿Vale? Este es un protocolo adicional que eh, vino un poco a suponer una serie de novedades que ya incluía la ley 23-2014 en ese año que estamos citando. Bien, vamos a valorar las principales... Eh, lo primero que vamos a ver son las principales diferencias que encontramos entre el Convenio de Estrasburgo y la Ley 23-2014. ¿Vale? Por un lado, voy a hacer como una especie de esquema, convenio y Ley 23-2014. ¿Vale? Convenio de Estrasburgo data de ese año 1983. Había una serie de requisitos o una serie de comunicaciones. Las comunicaciones eran comunicaciones administrativas. En cambio, en la Ley 23-2014, las comunicaciones son judiciales. ¿vale? ¿Qué supone esto? Supone que, eh, que haya mayor celeridad en los trámites. Todas estas solicitudes que se eh, instaban a través del Convenio de Estrasburgo se, eh, eran muy lentas, ¿vale? Entonces con la ley 23/2014 se agilizaron todos los trámites. El Ministerio de Justicia, aquí los que se ponen en contacto son los, pues, en, en España el juez central de lo penal con el, el juez pertinente en el país al que vaya a ir a cumplir ese sujeto. El Ministerio de Justicia, pues, funciona como un órgano de apoyo, ¿vale? Un órgano administrativo de apoyo. Otra de las diferencias que había era el término nacional. El convenio de Estrasburgo solo se aplicaba a nacionales de los estados miembros... ...o de los estados que, que hubieran suscrito el convenio. La ley 23/2014 nos habla de nacional o residente. ¿vale? Es importante esto porque alguien, imaginaros un marroquí... ...que está residiendo en Francia y comete un delito en España. El hecho de ser residente en, en, en Francia, que mantenga sus vínculos allí siempre que esto favorezca la reinserción social, va a permitir que se pueda aplicar este instrumento de, de, de transmisión de la resolución penal. Es decir, que puede ir de España a Francia a cumplir. ¿vale? Otro punto importante era el consentimiento del penado. En el caso del convenio de Estrasburgo era obligatorio en todo caso. Y en la ley 23-2014... Obligatorio, en todo caso, con matices, con los matices que determina el artículo 66 de la ley 23 de 2014 Nos dice, país donde mantenga sus vínculos, país el, el, en el que sea residente o país del que se, al que se haya fugado una vez haya recaído la sentencia firme. ¿vale? Son los tres requisitos en los que no es necesario el consentimiento del penado. ¿Vale? El principio de doble incriminación o tipificidad. Aquí se debería cumplir en todo caso. En este caso, con exclusiones del artículo 20.1 de la citada norma. ¿Qué quiere decir esto? Para la aplicación del convenio de Estrasburgo tenía que ser delito en el estado de condena y en el estado de cumplimiento. ¿Vale? En el caso de la Ley 23-2014, cuando hago alusión al Título 3 para la transmisión de la resolución penal, en este caso, siempre y cuando el país de emisión sea uno de esos delitos que vienen recogidos en el artículo 20.1 y la pena privativa de libertad tenga en abstracto, es decir, como máximo al menos tres años, no será necesario que sea delito en el estado de ejecución. Cuando hablo de estado de ejecución, para, poner en, eh, para que entendáis las similitudes, estado de condena es igual a estado de emisión y estado de eh, cumplimiento similar a estado de ejecución en la ley. 23-2014, ¿vale? Otra de las novedades, bueno, esto del el principio de doble incriminación o tipificidad, mejor dicho, perdón, el consentimiento del penado en todo caso, supuso una novedad muy importante. Y la novedad es que en el convenio de Estrasburgo, la, tramitar la solicitud para ir trasladado de un país a otro, tenía que ser siempre promovida por el penado, ¿Vale? Sin embargo, en la ley 23/2014, tanto el estado de emisión como el estado de ejecución, como el propio penado, pueden solicitar el traslado al país del que es nacional o residente, ¿vale? Y todo esto viene derivado de este consentimiento que no es preciso en todo caso, ¿sí? Bien, otra de las novedades que le voy a poner aquí abajo es el principio de especialidad. ¿Vale? El principio de especialidad viene a decir que este sujeto, una vez procedido al traslado y estando en el país en el que quiere cumplir, va a poder ser o no perseguido por otros delitos cometidos anteriores a aquel que motivó el traslado. ¿Vale? Es decir... En la ley 23-2014 el sujeto, el penado, puede acogerse a ese principio de especialidad y no ser perseguido por delitos cometidos anteriormente. Sin embargo, en el convenio de Estrasburgo, el sujeto siempre podía ser perseguido, detenido, arrestado por delitos cometidos anteriores a aquel que motivaran el traslado. ¿Vale? Bien, pues para ponernos en, eh, un poco en situación, vamos a ver el convenio de Estrasburgo partes fundamentales que tenéis que saber, de dónde nos pueden surgir las dudas. Después veremos algo adicional, al, o el protocolo adicional al convenio, y el título 2 y título 3 de la ley 23 de 2014. En el convenio de Estrasburgo, sabéis que en España ratificó el instrumento y entró en vigor el 1 de julio del año 85... Los requisitos, pues consentimiento del estado de condena, estado de cumplimiento y eh, que dé el consentimiento el penado. Las sentencias tienen que ser firmes. El periodo que reste por cumplir tiene que ser de al menos seis meses, ¿vale? Desde que se reciba la solicitud. Matiz importante. Y nos hace una exclusión a eso, o indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos países pueden acordar un periodo menor, ¿vale? Una de las cuestiones que más dudas eh, nos plantean siempre... ...es el término de la prosecución o de la conversión, ¿vale? La prosecución o la conversión en el instrumento de ratificación... ...los Estados miembros, en el momento de proceder a la ratificación uh, del convenio... ...se acogen o bien a la prosecución o a la conversión. España se ha acogido a la prosecución. ¿Qué quiere decir esto? Que la condena que le han impuesto en el país donde le han sentenciado... ...tendrá que cumplir una, eh, todo lo que le reste una vez practicados los abonos. Pongo un ejemplo. Un español condenado en Colombia por un delito de tráfico de drogas... Se ...le condenan a 12 años. ¿vale? Imaginaos que está penado allí tres años... ...que ha cumplido tres años. Cuando resta España, como España se acoja a la prosecución... ...este sujeto tendrá que cumplir nueve años, que sea lo que le reste. ¿Vale? Aquí no se convierte la condena. Tiene que cumplir lo que le eh, falte. Una vez descontado el tiempo que ha estado. Tanto como preventivo, como preso, como penado. En el estado que le ha condenado. ¿vale? En este ejemplo que os pongo yo. Colombia sería el estado de condena. Y España el estado de cumplimiento. Sabéis que uno de los requisitos. Entre, los, entre tantos que había que cumplir. Era que les, el sujeto fuese nacional del estado español. Sucede mucho esto con la gente que va de mula a países sudamericanos y los pillan y empiezan a cumplir las condenas allí. ¿vale? Otro matiz importante es que ambos países tienen que dar su consentimiento. Esto pasa también en la ley 23-2014. Si el estado de emisión en la 23-2014 o el estado de condena en el convenio de Estrasburgo no consiente en el traslado en ningún caso, este sujeto iría a cumplir al país del que es nacional o nacional y residente en el caso de la 23-2014. ¿vale? En cuanto a la prosecución, nos dice que, y es una pregunta muy planteada en los ámenes tipo test, quedará vinculada por la naturaleza jurídica y por el tiempo de condena. ¿Vale? fijar la naturaleza jurídica quiere decir que si le han impuesto una pena privativa de libertad, se aplicará dicha pena privativa de libertad. Si sí, el tiempo de condena son 12 años, aplicando los descuentos, este sujeto tendrá que cumplir 9 años, en base al ejemplo que os estaba planteando. Pero aquí en esta prosecución hay un matiz importante que a mucha gente nos confunde, que es la adaptación de la condena. ¿Qué significa esto? La pena impuesta en el país de condena puede ser... ...incompatible en el estado de cumplimiento. y Puede ser incompatible o bien por la duración o por la naturaleza jurídica. ¿vale? Si os fijáis un claro ejemplo de esto es Pablo Ibar... ...cuando veíamos que estaba en el corredor de la muerte... ...obviamente en España desde hace años ya no se aplican las penas capitales. Entonces en ese supuesto caso... ...en el que este sujeto español que está condenado en Estados Unidos... ...se procediese al, a la aplicación del convenio de Estrasburgo... ...habría que adaptarle la condena. En ningún caso estamos hablando de una conversión de condena... ...sino que es una adaptación a la normativa penitenciaria española... ...para ese tipo de delitos. Sabéis que hoy en determinados delitos puede ir la pena... ...las penas privativas de libertad van de los 3, a los 20, de los 3 meses a los 20 años... ...con excepciones pues, de 25, 30 o 40 años. ¿Vale? Podríamos irnos hasta 40 años. ¿Qué haríamos en este caso en concreto? Se adaptaría a la pena prevista para ese tipo de delitos en la legislación española. En ningún caso podríamos agravar la situación. Otra eh, circunstancia, aparte de esta pena capital, imaginaros que la duración de la condena fuese incompatible, que le hubiesen puesto a un sujeto una pena privativa de libertad de 45 años. Obviamente tampoco... ...se podría aplicar, no quedaría bien vinculado por ese tiempo... ...sino que habría que adaptarle la condena. Y lo que no quiero es que confundáis esta adaptación de la condena... ...con la conversión, ¿vale? La conversión, en todo caso, se trata... ...o mejor dicho, lo primero que tenemos que tener claro... ...lo que nos preguntan tipo tesis es... ...¿por qué queda vinculada? Queda vinculada por los hechos constatados... En la sentencia. Vale. Y después nos da una serie de reglas para aplicar esta conversión. No se puede agravar la situación del penado. En ningún caso se podrá convertir esta pena privativa de libertad en una sanción pecunaria. ¿vale? No podríamos imponer una pena de multa para un sujeto que está condenado en España y va al país. Pues va a Trinidad y Tobago por aplicación del convenio de Estrasburgo. En Trinidad y Tobago, si éste se ha acogido la conversión, no podrían aplicarle una pena de multa. Ni agravar la situación del penado. ¿Vale? También se descontará el tiempo que ha estado cumpliendo en el estado de condena. No confundáis esta conversión con la adaptación que veíamos anteriormente, que era un poco para eh, todas aquellas condenas que eran incompatibles con la legislación del Estado español, en este caso. ¿vale? Bueno, esto era un poco eh, del convenio de Estrasburgo, así a grandes rasgos. Vamos a ver... Ahora el protocolo adicional al convenio, como os comenté anteriormente, es de 2 de octubre de 2017. Y aquí estudiaremos fundamentalmente dos artículos, el artículo 2 y el artículo 3, ¿vale? Es lo que yo, bajo mi punto de vista, nos podrían preguntar, ¿vale? El primero de los artículos... Es un poco farragosa la redacción y es un, algo compleja de entender. Y lo vamos a simplificar así. Fugado. Y aquí orden de expulsión. Y vamos a poner un ejemplo. Un sujeto marroquí condenado en España. Nacionalidad. Marroquí y leyendo la interpretación de este artículo 2 nos dice el sujeto de una parte que se haya fugado a otra parte para evadir la ejecución de la condena esta primera parte, entiéndase España, podrá solicitarle a Marruecos que se haga cargo de la ejecución de la condena. ¿Vale? Sería lo que nos dice ahí. En este caso no es necesario el consentimiento del penado para proceder al traslado. ¿Vale? Esto es a grandes rasgos lo que nos habla el artículo 2. Y el artículo 3 viene a decir lo mismo. Imaginaos que se decreta una expulsión administrativa o judicial. Sabéis que la expulsión judicial se regula en el artículo 89 y 108 del Código Penal para penas privativas de libertad y medidas de seguridad. Y la expulsión administrativa en la ley orgánica de extranjería 4.2000 ...y fundamentalmente en su reglamento de desarrollo 557, aprobado por Real Decreto 557-2011. Puede decretarse una orden de expulsión de este sujeto, entonces el estado de una parte, entiéndase, España como estado de condena... ...puede solicitar al estado de marroquí como estado de cumplimiento, que ya que este señor va a ir expulsado al país... ...del que es nacional, una vez finalice la ejecución de la condena... ...se haga cargo del cumplimiento de la misma, ¿vale? Esto sería un poco el procedimiento a grandes rasgos. Ahí también nos incluye ese principio de especialidad, ¿sí? Este principio de especialidad nos dice que, bueno, en, antes de proceder a esta expulsión... ...tiene que dar o hay que tomarle declaración al penado para el estado de cumplimiento le exigirá al estado de condena que le tome declaración al condenado para saber si consiente o no el traslado y después si se acoge al principio de especialidad o no. ¿vale? Esto en cuanto al protocolo adicional al convenio. Por último, como es un vídeo corto, que yo lo que quiero es matizar un poco aquellas cuestiones que yo considero más relevantes, si alguien quiere que le ahonde en alguna parte en concreto, que me ponga... Un comentario y valoraremos eso, ¿vale? Hacer un vídeo más en profundidad. Vamos a ver la ley 23-2014. Y nosotros, aquí, dentro de esta ley 23-2014, estudiamos fundamentalmente los dos títulos: el título 2 y el título 3. ¿Vale? El título 2 nos habla de la orden europea de detención y entrega, y el título 3 de la transmisión de una resolución por la que se impone una pena privativa de libertad, ¿vale? La orden europea de detención y entrega se aplica... Bueno, tenemos que entender dos términos, emisión y ejecución. Emisión, bueno, es emitir una orden para que en otro país dentro del marco, estamos hablando de la Unión Europea, se proceda a su detención y posterior traslado al Estado español o bien para ser enjuiciado para que cumpla esas penas pendientes, privativa de libertad que tiene pendientes de cumplimiento. ¿Vale? La orden europea de detención y entrega. Emisión. ¿Quién emite la orden europea de detención y entrega? El juez o tribunal que conozca de la causa. Y la pregunta es: ¿qué nos pueden plantear? ¿Puede el juez de vigilancia emitir una orden europea de detención y entrega? Sí. ¿Vale? Podría emitir el juez de vigilancia penitenciaria porque ese sujeto es el que conoce la causa. Igual el penado le arrestan por cumplir siete, ocho meses, dos años, tres años. La orden europea la emitiría este juzgado de vigilancia penitenciaria también. Sabéis que las funciones de los juzgados de vigilancia se pueden compatibilizar con otros en el orden jurisdiccional. ¿Vale? ¿Quién la ejecuta? En España la ejecución es el juez central de instrucción, ¿vale?, de la Audiencia Nacional, es el que la ejecuta, ¿vale? Bien, ¿cuándo se puede proceder a la emisión de una orden europea de detención y entrega? Para todos aquellos que, eh, procesados, sobre los que se prevea como presuntos, ...culpables de un delito que tenga al menos... ...y estamos otra vez hablando en abstracto... ...previsto una pena privativa de libertad de al menos 12 meses en su límite máximo. Os pongo un ejemplo que se me viene a la mente ahora mismo. Pues imaginaros un quebrantamiento de condena del 468 del Código Penal. Esta, eh, la pena que tiene el este quebrantamiento de condena va de los 6 meses a... Un año, ¿vale? Un año es superior a 12 meses. ¿Podría aplicarse esta eh, orden europea de detención y entrega a este sujeto? Sí, porque en abstracto, antes de imponer o de recaer sentencia, en su límite máximo es superior o es de al menos 12 meses. Cuando hablamos de meses, estamos hablando que los meses se computan por 30 días y los años por 365, ¿vale? Y también se puede emitir para todos aquellos que tengan pendientes de cumplimiento una pena privativa de libertad. También habla de las medidas de seguridad privativas de libertad. De al menos, pendiente de al menos cuatro meses. ¿Vale? Para estas dos situaciones. Siempre y cuando sea uno de los delitos enumerados en el artículo 20.1... Estado de emisión y estado de ejecución, si fuera uno de esos delitos y en el estado de emisión esté penado con al menos una pena privativa de libertad, en abstracto, de al menos tres años, se procedería al traslado inmediatamente, ¿vale? Si no fuese uno de esos delitos recogidos en el 20.1, en el estado de ejecución tendría que valorar si es delito o no. Esto fue lo que pasó un poco con Carles Puigdemont, ¿vale? Cuando se fugó a Bélgica por el procedimiento de Cataluña, como el delito que se le imputaba de sedición, aunque en el Código Penal español tenía una pena privativa de libertad superior a esos 12 meses, en Bélgica no estaba considerado como delito. Entonces el estado de ejecución del orden europeo de detención y entrega se reserva el derecho a decidir si consiente el traslado o no. Al final la situación fue... ...que no consintió el traslado para ser enjuiciado en España, ¿vale? Bueno, así a grandes rasgos y simplificando en este título 2, pues los procedimientos son... ...y para que, fije, para que fijéis los plazos. Primero, se emite la orden europea de detención y entrega y se procede a la detención. La detención es, sabéis que es un plazo de 72 horas, ¿vale? Hay otro plazo de otras 72 horas para audiencia del detenido, donde se le va a tomar declaración. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, en España, si, si España está ejecutando una orden europea de detención y entrega, el que ejecuta esta orden eh, europea de detención y entrega será el juez central de instrucción. Que ordena la detención del sujeto. Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado proceden a la detención. Y se pone a disposición del juez central de instrucción. ¿vale? A partir de ahí se le toma declaración. Y aquí hay dos matices importantes. Si el sujeto consiente el traslado la resolución se deberá adoptar en 10 días a computar desde la toma de declaración o desde esta audiencia. ¿vale? Si no consiente el traslado, serán 60 días a computar desde que es detenido. En ambos casos, estos plazos podrán ampliarse a 30 días más, ¿vale? por circunstancias excepcionales. Bien, estos son un poquito los, los plazos que vemos ahí en la orden europea de detención y entrega. Por último, en el título 3 vamos a estudiar la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad para su transmisión a otro país. Y siempre estamos hablando dentro del marco de la Unión Europea, ¿vale? Y hablamos tanto nacional... Como residente, es importante que tengáis claro el artículo 66, que nos habla de los requisitos para proceder al traslado. Nos dice que el penado se encuentre en el estado de condena o en el estado de ejecución. Sustituyo condena por emisión o estado de ejecución que vaya a facilitar la reinserción social y que medie el consentimiento. Esto le pongo un asterisco porque sin perjuicio de lo recogido en el artículo 67, que ahí nos dice, no será necesario el consentimiento atendiendo los vínculos o siempre y cuando sea el país del que se haya fugado o el que haya regresado o país en el que tiene su residencia ¿vale? o del que es nacional ¿vale? en esos casos no sería necesario el consentimiento. ¿Qué tenemos que tener claro en este título 3? Primer término, la transmisión, reconocimiento. Acuerdo y ejecución. Y lo pongo así porque muchas veces nos confunden. Estos artículos 63 y 64 de la citada ley 23 2014 Transmitir la resolución es que el estado que ha dictado la sentencia firme la transmita a otro estado dentro de la Unión Europea para que allí la reconozcan y acuerden. ¿Vale? El reconocimiento y acuerdo es, imaginaros, un español condenado en Alemania que quiere venir a cumplir a España. Transmite la resolución a Alemania. Reconoce y acuerda España. ¿Vale? Y el control de la ejecución lo va a ejercer siempre el juez central de lo penal. Perdón. Un gazapo. El juez central de vigilancia penitenciaria. ¿Vale? El reconocimiento y acuerdo sí que es el juez central de lo penal... Y ahora, en cuanto a la transmisión, sí que tenemos bastantes dudas. Y eh, nos dice, si se ha dado comienzo a la ejecución de la condena, el que transmite es el juez de vigilancia penitenciaria. ¿Vale? Si no se ha dado comienzo... El juez o tribunal que ha dictado sentencia en primera instancia. La sentencia puede ir recurrida, pero no sería ese el competente, sino el que dictó en primera instancia, ¿vale? Si fuera materia de menores, el, el juez de menores, etc. ¿vale? Pero bueno, lo que nos implica a nosotros, nos interesa, es estas autoridades judiciales, ¿vale? Es importante que sepáis estos artículos, ¿vale? 63, 64, 65 y 66. Algo que preguntan mucho es que aquí, lo que os comentaba anteriormente, no es necesario el consentimiento del penado. Y esto implica que el, el estado de ejecución, el estado de emisión, puedan promover un eh, traslado o una solicitud de traslado al país del que es nacional o residente. Pero en ningún caso el estado que ha emitido la sentencia firme está obligado a transmitir la resolución por mucho que se lo pida al penado por mucho que se lo pida el estado de ejecución. ¿Vale? Matiz importante. El reconocimiento de acuerdo en España es el juez central de lo penal. Se, eh, bueno, hay una serie de plazos. Dentro de entre los cinco días, eh, una vez recibida la solicitud, será traslado al Ministerio Fiscal, que dará su opinión, que no es vinculante. Tiene un plazo de diez días para dar su opinión. Y el juez central de lo penal tendrá otros diez días para resolver. ¿Vale? ...una vez se reconozca y acuerde el hecho de venir a España... ...hay un plazo de 30 días para proceder al traslado. Este plazo puede verse ampliado, pero no es una ampliación al uso... ...como veníamos anteriormente, 10 días más, no. Si en este plazo de 30 días, desde que se ha reconocido y acordado... ...que va a venir a cumplir a España, no pudiese hacerse efectivo... Se fija una nueva fecha. Y una vez fijada la nueva fecha, habla un plazo de 10 días. Para proceder al traslado. ¿Vale? Después, todo el control de la ejecución le corresponde al juez central de vigilancia penitenciaria. Como todos aquellos sujetos que están condenados por la Audiencia Nacional. Vale, en el convenio de Estrasburgo, en la aplicación del convenio de Estrasburgo, también le va a competir... ...al juez central de vigilancia penitenciaria, que como sabéis... Tiene su sede en la Villa de Madrid y extiende su jurisdicción a toda España. Bueno, sin más, era un pequeño vídeo explicativo de matices importantes que quiero que tengáis claro. Más o menos que dominéis las diferencias entre los distintos instrumentos de reconocimiento mutuo y que sepáis a dónde se aplica cada uno de ellos. Sin más, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado me ayudáis muchísimo compartiendo el vídeo, dándole al me gusta o haciendo algún tipo de comentario. Un saludo. Chao, chao.